una vez Pedro Pablo Kuczynski, expresidente de Perú que si los jóvenes querían fumar marihuana lo podían hacer de manera libre simplemente con el hecho de que no fumaran tipo de droga más grave ante esto una congresista de Alcorta, exclamó que el mensaje que dio este Piedad Nacional hacia la juventud no es algo bueno. Y ustedes sabrán que sí. Definitivamente no es bueno lo que dijo un líder nacional hacia la juventud que es parte de su país. Se dice que la marihuana está presente en la mayoría de las culturas de México desde la antigüedad. Eh, esta no existía en sí en América. Fue introducida por los conquistadores españoles a cabo de la conquista de américa ¿Por qué lo hicieron Del de el género de las plantas cannabis tiene muchos y de estas se obtiene un material que se llama cáñamo de este se hace la producción de textiles que en ese entonces era muy requerida en esa, eh, para la vestimenta Alguno de ustedes conoce los tipos de marihuana que existen o los géneros ¿No los conocen? Bueno, muchos conocen simplemente la marihuana, pero no conocen los géneros que existen. Hay tres tipos de marihuana, o tres tipos de género, porque en sí no, la marihuana es muy extensa. Eh, existe la cannabis índica, la cannabis ruderales y la cannabis ativa. De hecho, la cannabis sativa es la más consumida en todo el mundo. Y eso no es todo. De estas. Se extienden más todavía de un género, descienden otras y así sucesivamente. ¿Alguno de ustedes conoce a alguien que consuma marihuana o, en especial, alguno de ustedes consume marihuana? ¿Es una con la... ¿Qué? ¿Qué es un de Exacto. Cada uno tiene distintos químicos que van a diferenciar de manera en el cuerpo. el cuerpo? según una investigación de las adicciones 2016-2017 se dice que Quintana Roo ocupa el segundo lugar a nivel nacional en el consumo de marihuana solo por detrás de Jalisco estamos y ustedes dirán ¿de dónde no? pues nada más ni nada menos que 358.887 jóvenes son consumidores del estado ahora según otra investigación del centro de integración juvenil Cancún ocupa el primer lugar en consumo de marihuana con un total de 135.876 jóvenes entre ellos 15 18 años y ustedes dirán, es irónico ¿no? porque muchos ven a Cancún como un lugar paradisíaco ¿no? por sus playas, por el turismo por el tipo de paraísos que tiene el paisaje pero la realidad es otra aquí y no solo eso sabemos que a causa de la lucha contra las drogas y todo eso ha causado que nuestro estado, en especial nuestra ciudad, esté en un desbalance por lo que es la violencia. Aquí, como verán, este es el, el total que hay de jóvenes en el estado de Quintana, y como verán, Cancún cuenta con solo la mitad de los jóvenes consumidores de todo el estado. Entonces, es muy grave, porque solo en un país, digo un país, un estado, y en un municipio se concentran todos los jóvenes y eso definitivamente es muy alarmante se sabe que la marihuana tiene muchos, muchas perjudicaciones en lo que es el cuerpo y no solo de manera en que te puedan destruir desde adentro causa problemas tanto neurológicos como físicos de hecho, la marihuana es una de las drogas más potentes que existe en el planeta. Y les diré por qué. Hay muchas deficiencias que causan en el cuerpo. En el sistema nervioso central causa muchas bajas en lo que es destruyendo las neuronas. Todo esto se confirmó gracias a un experimento que se hicieron con ratas en el 2018. Se hizo un experimento en Estados Unidos donde se ponía a prueba eh, las ratas ante lo que es los efectos de la marihuana. Como verán, eh, en el experimento se afirmó de que las ratas al momento de entrar en contacto con la marihuana ellas entran en una especie de deficiencia donde se vuelven abstinentes es decir, que una vez que la prueban, necesitan de más para seguir viviendo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que es lo que ha llevado a que muchos jóvenes de aquí sean muchos consumidores, porque una vez que la prueban, ya sea por distintas eh, circunstancias que se le hayan atravesado en la vida, una vez que lo hacen, ya no la dejan. Nosotros hicimos una investigación aquí, en Plano Norte, con un total de 60 personas, entre ellas mujeres y hombres entre 15 y 18 años, la mayoría eran mujeres, 37 mujeres, 23 hombres. De las mujeres se vio que el consumo de la marihuana es muy frecuente, donde es más frecuente es en los hombres, de hecho solo 3 no eran consumidores de los 23 hombres, la mayoría sí eran consumidores y ahora también investigamos por qué lo hacen y vimos que hay muchas causas diferentes, eh, en especial que ahora lo hacen por curiosidad, no lo hacen por el simple de que lo consuman de una forma más positiva, de una forma más responsable. Ante todo esto, pues nuestro equipo eh, creó estrategias para poder eh, eliminar esto de los jóvenes, porque como verán, los jóvenes solo ven el lado, el lado malo de las drogas, nunca ven el lado bueno. La marihuana también ayuda en lo que es la medicina, ayuda a curar y a controlar distintos tipos de enfermedades. Entre ellos está la esclerosis neutral, que está a, al momento de consumir la marihuana, activa unos receptores. Hay dos tipos de receptores en la marihuana, está el receptor 1 y el receptor 2. El receptor 1 se concentra en el sistema nervioso central, cuando este entra en contacto con el cerebro, Hace que el mensaje que transmite las neuronas al cuerpo sea muy deficiente. Y es lo que hace que haya desorientación en el cuerpo con el COVID. Por eso es que muchas veces cuando conocemos gente que consume marihuana, pues muchos decimos, ¿no? Lo vemos así, muy tonto, lo vemos muy desorientado. Entonces, es lo que causa, no es algo muy que se tiene que tomar en serio. Pero, como les decía... No es, no es todo malo lo que tiene la marihuana También tiene lados positivos Ayuda en lo que es También en otras enfermedades Como la glaucoma Que es la ceguera Esta se hace mediante La intersección De lo que es la enfermedad Mediante los transmisores Que tiene la marihuana eh, También hay otra enfermedad Que se llama la epilepsia Que es de tipo neuronal Esa como verán pues es una enfermedad muy degenerativa que es bastante grave porque es algo muy espontáneo cuando se da en un joven, o en este caso en una persona, que es cuando se da la actividad excesiva de neuronas en lo que es el cuerpo y también las, es, hace que crea ese tipo de convulsiones. También la marihuana ayuda en eso. Si lo vemos del lado positivo, podemos hacer conciencia de que los jóvenes no solo vean el lado humano de las drogas. Entonces, por eso hay que hacerlo de manera consciente. Y si aún así conocen a alguien, por favor digan que no lo hagan. Porque no es no es algo que se tenga que tomar a juego. Las drogas no son, eh, no son primordiales para que nosotros podamos vivir. Podemos vivir sin ellas. Y si simplemente necesitamos de ellas, que solo sea medicinalmente. De mi parte sería todo. Soy corriendo el texto. Gracias.